Si quieres interesarte por mí, en lugar de decirme qué tengo que hacer, pregúntame. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal la familia? Con tus preguntas muestras interés. Con tus preguntas respetas la autonomía de las personas mayores. Gobierno de Navarra. Nafarroaco Gobernoa.